Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti.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 Y seguimos compartiendo junto a ustedes semanas muy especiales, ya lo veníamos anticipando porque desde ya la esencia de estos tiempos comienza a estar previamente entre nosotros, pero ahora sí, durante un fin de semana especial, Nochebuena, Navidad, y en este marco de finalización de un nuevo año de este décimo segundo mes del año transitando diciembre en su culminación, pero siempre hay mucho por compartir, incluso noticias que van surgiendo de la mano de este tiempo en fin de año. Nosotros como siempre nos encontramos para sumar una nueva edición de nuestros pueblos, nuestros barrios. Mi nombre es Renata Alos Rodríguez y desde ya estamos en los estudios del canal VER TV en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de nuestra querida Bota Santa Fecina. Y desde aquí expandiremos nuestra recorrida informativa, sumaremos kilómetros y desde ya esperamos que ustedes también nos sigan acompañando. Vamos a la presentación del programa y a propósito de esto agradecemos a nuestros compañeros que desde cada uno de sus lugares laborales sigue haciendo posible el encuentro a través de la pantalla de nuestro canal Ver TV y algunos otros que también nos permiten acercarnos a ustedes que están del otro lado. Presentación del programa y ya venimos con las voces de los protagonistas. como siempre en este programa repasamos también lo que sucedió días atrás. Hacemos este compilado que nos permite revivir diferentes hechos y desde ya entre esos está el objetivo logrado de la selección argentina en el marco de Qatar 2022 en el desarrollo de este mundial donde finalmente lograron la copa. Allí con la dirección de Escalón y por supuesto todo un trabajo en equipo de cada uno de los jugadores. Vamos a repasar cómo fue la celebración en la ciudad de Venado Tuerto que finalmente tuvo esa esencia. La celebración y la congregación que realmente ocupó muchísimas calles del centro de la ciudad de Venado Tuerto que se pintaron de celeste y blanco, como así el cielo también acompañaba. Así que a seguir quedándonos con esta alegría que ojalá se extienda en el tiempo y que todos los días nos recuerde esa alegría, toda la pasión que pusimos, más allá de seguir caminando en el día a día nuestra realidad. Vamos hacia el repaso de lo que fue en Venado Tuerto la celebración tras ganar el Mundial 2022 gracias a nuestra selección argentina. El trabajo ha sido un trabajo en conjunto, de hay que agradecerle sobre todo al personal, pero también hay que agradecerle a la gente. Y, y en esto voy a hacer una salvedad, digamos, la, la, el partido anterior, que si bien hubo unos desmanes, también había sido de alguna manera planificado. Lo que, lo que sucede muchas veces cuando uno intenta planificar o organizar este tipo de eventos donde incluso no sabíamos como ayer qué cantidad de gente se podía movilizar, uno prevé algunas cosas... Siempre está también previendo que algunas otras malas pueden pasar y nunca sabemos cuáles son esas. Entonces uno trata de cubrir todos los aspectos, bueno, pero a veces las cosas suceden como nos sucedió en el partido anterior, ya casi finalizando, eh, que bueno, que en, en, este, en este evento con algunas medidas más que pudimos fortalecer, pero también tuvimos mayor cantidad de gente bueno, hemos logrado por lo menos llegar al resultado de cuando hacemos una evaluación de cómo transcurrió todo, para nosotros es muy, muy positiva. ¿no? Ayer también tuvimos, fuera ya del horario, bien tardecito, ya cuando intentábamos también volver a empezar a desalojar las zonas para poder habilitar el tránsito, eh, hubo algunas corridas, algunas peleas y grescas entre jóvenes que duraban un ratito y, y solas se desarmaban, donde no se necesitó intervención de la policía, que también a veces hay que pensar esas esas acciones. Muchas veces la intervención de la policía puede terminar generando un conflicto más grande o corridas más grandes y pone en peligro a más gente de la que puede estar. digo eh, Esas evaluaciones no son fáciles de hacer. Nosotros generalmente esas evaluaciones se las dejamos porque aparte es potestad y facultad de las fuerzas de seguridad con quienes estuvimos ayer, la verdad que lo, lo bueno de ayer, más allá del personal que estuvo, estuvieron los jefes de las fuerzas de seguridad con nosotros en el lugar, así que bueno todas las decisiones y las evaluaciones que hacíamos se hacían en conjunto, ¿no? Y amén de la cantidad de gente que tuvimos trabajando, que entre las fuerzas de control urbano, digo, la, el personal de control urbano, las fuerzas de seguridad de todo, habremos sido una casi 100 personas ayer abocadas al control y la organización de este evento. Eh, tuvimos dos móviles de bomberos apostados. En, en el lugar que también colaboraron con atenciones, que se sumaron a dos móviles, dos ambulancias del municipio, también apostadas en el lugar, y las atenciones del CIES al llamado, que bueno, que entre estas tres partes logramos eh, trabajar las, las emergencias que se fueron dando en el momento. ¿no? Muchas de ellas han tenido que ver con, con personas descompensadas, algunas con heridas cortantes... En el medio tuvimos, nosotros tuvimos un registro de tres accidentes, que también había que salir del lugar e ir a los accidentes, con lo complicado que era también organizar sí. Sí, el tránsito, porque una cosa era la gente que estaba en el lugar festejando, pero después teníamos alrededor toda una caravana que se iba produciendo de autos y de motos que había que también controlarlo. Entonces, eh, incluso el vallado que nosotros fue, previmos, eh, por momentos lo fuimos corriendo sí, en función de también del tránsito que iba circulando y que no eran personas que se bajaban a festejar. Bueno, cuando venía alguna ambulancia también eh, teníamos que prever dónde le abríamos paso o camino a una ambulancia eh, que no estaba en el lugar, generalmente las del CIES, eh, que bueno necesitábamos para que venga a cubrir algún tipo de atención, pero la verdad que creo que se, se trabajó eh, muy bien. Y por supuesto que siempre hay diferentes promesas, cábalas, y muchos ahora tienen que cumplir aquello que han manifestado. Si gana la selección, si lo logramos, hago tal cosa. Y es así que surge mucho la ocurrencia y la orientación por hacerse algún tatuaje, por dejar allí puesto en su piel lo que ha significado este Mundial 2022, que para muchos fue la primera vez esta experiencia de ser campeones. Así que vamos a enterarnos con uno de los tatuadores de la ciudad de Venado Tuerto que se desempeña en este rubro, que nos cuenta de qué manera viene siendo la demanda y también cómo se ve implicado su trabajo dentro del desarrollo de la tarea que siempre realiza, pero influenciado por este mundial 2022 y desde ya fundamentalmente con el resultado obtenido. Además yo viendo viendo los noticieros, lo único escuchado últimamente el tema de tatuaje, tatuaje, promesa de tatuajes, o gente que se está tatuando y esta mañana estaba viendo eh, vivos de, de lugares de tatuaje muy conocidos en Buenos Aires con tatuadores haciendo haciendo vivos de, de, de todo, pero todo, todo como todo relacionado, ¿sí? como decís. La, tan de moda que decía, lo, lo, a la hora de pensar en una especie de promesa, algo así, lo primero que pensaba, me tatuó tal cosa. Es Messi la, Messi, la copa y la fecha, es el, la, son las tres cosas más, más pedidas. Sí, las tres estrellas, claro. Exactamente, las tres estrellas, las tres, los tres años, uh -huh. la copa continuamente a mansalva, uh -huh. eh, y un poco en menos medida, suponiendo el escudo de la AFA o esas cosas así en Previo no teníamos nada, uh -huh. por el miedo de la gente uh -huh no no pero no, no, todo fue todo callado todo todo post y también toda... y hice la promesa porque prometí porque dice la promesa O sea, puede venir gente con ya la idea ya totalmente eh, decidida o acá lo orientamos un poquito generalmente con el tema del tamaño muchas veces me piden me, piden, me, me pasan fotos super cosas que quieren decir no en 10 centímetros en 5, no no imposible entonces los guiamos un poco para llegar a un arreglo que es algo lindo, que, que se les luzca y que no se les arruine con el tiempo. Son, son cosas, ya por el tipo realistas tipo fotos, así, que le damos turnos. Eh, y son cosas chiquitas, tipo firma, cosas así. Acá somos dos tatuadores que estamos acá continuamente todo el día. Estamos de las 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche de corrido, de lunes al sábado. O sea que, generalmente, hay algunos desocupados, entonces si viene alguna pasada de pasada, y se lo hacemos en el momento, no hay problema. ¿Vos lo pensaste la semana pasada? Si en Argentina sale campeón, ¿puede llegar a pasar esto? Y sí, sí, sí, porque automáticamente eh, ya, ya está. Ya bueno, ya estábamos en la final, súper se yo me los y todo, y todo el mundo hablaba de promesas, qué promesas vas a hacer, hiciste alguna promesa, y en toda esa promesa, en el vorágine de promesas, yo en el 60, 70%, tatuaje, a nivel grande, de cosas así, en la, en la espalda lo mismo, o sea, en las piernas, ¿viste? Un, bueno, el muro es una parte bastante grande que se puede, uh -huh. eh, que se reluce y se usa re o sea, lo relacionado con el fútbol, en las piernas, uh -huh. y, y está ahí. Y, y la espalda también. Sí, sí, sí, la espalda también vamos a girar la página y encontrarnos con otros temas. Y así también vamos a repasar lo que sucedió en cada mes de este año con el desarrollo de muchísimos y diferentes talleres que fueron posibilitados por el gobierno local, que en muchos casos permiten la realización de actividades recreativas, creativas, manualidades, diferentes propuestas y disciplinas. Y muchas también que significan una salida laboral y se convierte en un emprendimiento para cada una de las personas que asisten. En los últimos días se dio, como corresponde, el cierre a estos talleres 2022 en ambos lugares. Por un lado, fue escenario de esto la Casa Museo Cayetano Silva, pero también la, una de las plazas y grandes espacios públicos de la ciudad de Venado Tuerto, con la disposición de su anfiteatro, fue escenario de una exposición de moda, donde también quienes formaron parte del de área de confección y todo lo que tiene que ver con el ámbito textil y la elaboración y en este caso producción de ropa, como así también se sumó la creatividad desde la peluquería y hubo baile. Se lograron agrupar todo lo que sucedió en el marco de los talleres de este 2022 para hacer un cierre, y vamos a escuchar cómo preveían hacer esto. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, de alguna forma, de seguir con el cierre de los talleres. Ya estuvimos arrancando hace una semanita y media atrás con el cierre de teatro y con el cierre de los talleres de folclore, ritmos, tango. ...y el cuerpo folclórico, y en esta oportunidad hoy nos congrega este espacio... ...que es eh, tan parte del ADN de la ciudad, me gusta siempre decirlo así... ...que es el museo para el cierre de lo que son los talleres de pintura decorativa... ...corte, confección y reciclado, cestería, tejido y soft... ...y también vamos a tener el cierre y exposición del taller de cómic y manga... ...que está a cargo de Mauro Rojas... ...el día de hoy, bueno, eh, la apertura de las puertas del museo... ...va a ser a partir de las 18 y 30 horas... Ahí vamos a contar con la exposición de todos los trabajos, vamos a ver cuadros, vamos a ver creaciones, vamos a tener pintura en vivo, vamos a tener armado de, de soft y tejido en vivo, vamos a tener a Mauro ilustrando también en el momento todo lo que suceda en esta jornada y aproximadamente a las ocho y media de la noche vamos a abrir un pequeño desfile como fondo en este hermoso patio, eh, el cual van a exponer eh, bueno, algunas prendas que se realizan en el taller de corte, confección y uh -huh. reciclado Y de tejido también uh -huh. Este evento va a durar de 18 30 horas hasta aproximadamente las 22 30 horas Y mañana también eh, repite la misma actividad, ¿verdad? No, en realidad hacemos otro cierre de talleres de otros En Plaza Italia uh -huh. eh, Llamado Expo Moda Ahí vamos a tener el cierre de moldería, corte, confección Y de peluquería, corte masculino y barbería También a partir de las 18 y 30 horas Vamos a tener diferentes stands en donde vas a poder ir a donar un mechón de pelo, donde vas a poder ir a cambiarte el color, donde vas a poder ir a hacerte trenzas, cortes, eh, trabajar barbería y corte masculino. Eh, vamos a tener la presencia de los food trucks eh, y también del patio cervecero, eh, bueno, cortesía del área de producción. Y ocho y media barra 9 de la noche vamos a tener el desfile, cuatro pasadas de todas las creaciones que estuvieron trabajando las alumnas de este año. Urbano Classic, abrigos, vestidos y una pasada en black and white. Y en el medio vamos a tener así como unos condimentos para darle energía a la noche que tienen que ver a, le van a bailar las chicas de Wiyangs y también vamos a tener una intervención de Lucas Cerda con el equipo de ritmos. Eh, hay talleres puntuales en donde eh, le ayudan a, a poder desarrollar esta, estas destrezas, y esta disciplina más que nada para el área de corte y confección eh, y también bueno lo de reciclado y que están dando los primeros pasos y se están animando a participar de los paseos de la ciudad con sus creaciones. Y gran parte de quienes asisten a los talleres, como también nos gusta mencionar, cumplen este rol de acompañamiento eh, y de armado de equipo y de grupo, pero que también los ayuda a poder seguir avanzando en esto que tanto les gusta. Algunos talleres van a tener propuestas de verano que vamos a anunciar en las próximas semanas y hay otros que sí, que van a frenar y se van a preparar para todo lo que va a ser eh, bueno, la edición 2023 que tiene prevista comenzar aproximadamente en marzo. Y vamos a reencontrarnos con el ámbito del deporte, pero con otra disciplina. Dejamos por un momento el fútbol que, por supuesto, ha logrado la unión y esperamos que haya sacado la mejor, las mejores emociones de cada uno de ustedes. Ahora es momento de ir hacia el volei con algunas adaptaciones y sus diferentes maneras de realizarlo y hubo un grupo de benadenses que estuvo representándonos en un importante nivel, en una importante competencia, así que vamos a enterarnos de qué se trató esto y de qué manera se dio la participación. El Consejo, eh, tenemos la, la costumbre de, de destacar eh, cuestiones como el deporte, la cultura, la ciencia, distintos hechos, digamos, o representantes de, de la ciudad en cuestiones... Este, como te decía, deportivas, culturales, este, y que nos trascienden como ciudad, que nos, nos representan afuera, y bueno, independientemente del resultado, porque la verdad que eh, detrás de esto hay muchísimo sacrificio, muchas horas dedicadas, y bueno, queremos siempre ponerlo en valor, hacerlo conocer también a la sociedad. Ya hacía eh, bastante que teníamos aprobada esta declaración de interés a, a Enzo, y, y a Isaac y también bueno a Sebastián que es el entrenador de ellos y que también representa a la Federación Santafecina en, en el cuerpo técnico que bueno hoy no, no pudo estar presente este, pero bueno no queríamos dejar de, de darle este reconocimiento porque nos parece como decía independientemente del resultado muy importante esta participación que tuvieron entre Ríos en un torneo este, y que bueno que seguramente eh, en el futuro van a seguir representando o no, porque se están preparando para eso. Bueno, Pero que hablen un poco ellos, comentando de qué se trata. Hubo dos captaciones, eh, bueno, como es Santa Fe, se hizo en tres lugares, Rosario, Santa Fe y Rosario. Bueno, acá vinieron a las canchas de Beach Volley del Club Ciudad, eh, 60 chicos habrán sido más o menos. Dentro de esos 60 chicos eligieron a 10 de todas las categorías, para ir a una segunda captación que fue en Rosario. Eh, esa segunda captación, eligieron las duplas eh, ahí las duplas ya pensando en el nacional y bueno, eh, eligieron las duplas después de ahí, de elegir las duplas nos mandaron un mensaje eh, para volver ahí a entrenar fuimos a haber tres veces más, cuatro a entrenar a Rosario eh, con, a juntarse con el resto de los compañeros con nuestra dupla, por ejemplo, yo mi dupla era de Rosario, entonces teníamos que juntarnos para poder ajustar cosas y entrenar, ¿no? Eh, bueno, y después, bueno, fuimos en, al Nacional, en Entre Ríos, en Cerrito, eh, nada. Difícil. Y el eh, Sub-18 había muy buen nivel, todas las categorías muy buen nivel, y no, no pudimos complementar bien con mi compañero, no pudimos complementar muy bien, pero bueno, la experiencia y todo lo que aprendí eh, increíble. Eso no te lo quitan, por más de un resultado, no te lo quita nadie. Fue una experiencia muy, muy hermosa, sinceramente, una oportunidad única. Y, y bueno, más o menos en el torneo, uh -huh. mi, mi experiencia, eh, que bueno, yo quedé tercero con mi dupla, no pude entrenar mucho durante, durante el año porque él se ausentó en todas las distintas eh, concentraciones que hicimos en Rosario, pero bueno, a pesar de eso, eh, tuvimos un buen resultado allá en el, en el torneo de Cerrito, y, y eso. Nosotros después del torneo seguimos entrenando por, por cuenta nuestra, ¿no? Acá en el club. Eh, bueno, la idea es ir a entrenar a Rosario cuando podamos, apenas podamos, por el nivel. Eh, y justo ayer arrancó la temporada de Beach Volley en el club, oficialmente. Así que nada, ya estamos con el profe entrenando a full eh, y arrancamos con todo, de vuelta. Torneo Nacional de Beach Volley que tuvo a deportistas específicamente de esta disciplina representándonos así que el orgullo y por supuesto las felicitaciones. Y vamos a seguir en este área deportiva pero ahora vamos a refrescarnos un poco porque nos vamos a sumergir. Vamos a ir hacia la ciudad de Rufino con su parque municipal que tanto esperó luego de atravesar paso a paso las obras necesarias que finalmente se concretaron con una inauguración posterior a la puesta en marcha, con una interrupción también porque tras la espera de poder poner en funcionamiento, llegaban algunas cuestiones otra vez con el COVID, pero por suerte esto actualmente quedó en el pasado. Esperemos que la situación sanitaria sea la mejor o si algo surge pueda controlarse, pero volvemos al eje, el parque municipal de la ciudad de Rufino que inauguró días atrás esta nueva temporada y ya comienza a aprovecharse por todos, desde los más pequeños a los más adultos, con diferentes disciplinas, actividades en el marco de la colonia y también la posibilidad de ir a pasar los días y este calor. Sí, sí, la verdad que después de tanto trabajo estamos ultimando los últimos detalles eh, con el juego, las piletas, eh, la limpieza así que bueno, venimos, venimos bien la pileta está toda nueva, los motores andan muy bien de todas las piletas se logró llegar a un equilibrio con eso así que toda la temporada les aseguro que va a estar bien el agua el tema de los carnets eh, vale mil pesos por única vez, es toda la temporada después eh, menores de 5 no pagan y eh, los mayores pagan 200 pesos y los menores 100 eh, la enfermera para la revisación va a estar de 13 a 19. La pileta se abre a las 9 y se cierra a las 20 horas. Eh, generalmente a la mañana no viene mucha gente, pero cuando haya colonia siempre se nos, nos, nos organizamos bien. Eh, el horario de pileta de la, de la colonia es a partir de las 11, así que la gente puede venir de 9 a 11 tranquilamente. El horario de nado de, en la pileta mediana, exclusivamente de nado, es de... 12 del mediodía a 13 horas, a 15 horas, perdón. Y a las 15 es como se va a habilitar el juego. Y la verdad que bueno, es un juego acuático con toboganes, eh, que la gente se desliza a través de ellos con un sistema hídrico, la verdad que es muy divertido, muy lindo, ya lo, lo, lo estuvimos probando y la verdad que eh, dan ganas de tirarse todo el tiempo. Está, está muy bueno. Y con respecto bueno, a lo que va a ser esta tarde, la inauguración, después de los discursos y demás, sabemos que va a haber una serie de actividades. Sí, va a haber acuazumba. Eh, están todos invitados a bailar dentro del agua, y va a haber eh, una exhibición y un torneo de volei, con la gente, las chicas de Club Newbury, que se ofrecieron a venir a, a jugar al volei, con los que quieran hacerlo. Tema de colonia, ya tenemos 400 inscriptos, la verdad que un éxito, y por lo que me dicen van a seguir sumándose. Este Va a cerrar la última semana de diciembre, y ahí vamos a ordenar los grupos para comunicar los que hayan quedado. Eh, los que, la idea es que queden todos, pero ahí, por ahí tengo que ver las irregularidades que hay con el tema del, de que no pudieron cargar el certificado médico y por ahí subieron el DNI o algún tipo de otra foto o un certificado de otro año, por lo que estuve viendo. Así que se les va a estar comunicando y para que el primer día de colonia me traigan toda la documentación con la planilla. Eh, la provincia me manda ocho cargos y yo completo el resto, lo que, lo que haga falta, para que cada grupo tenga entre tres y cuatro profes. Y si se siguen sumando, pondré más profes, no hay problema por eso. El año pasado me manejé de esa manera y la verdad que resultó eh, una, una colonia muy linda. Eh, así que bueno, no hay problema, cada profe va a manejar un grupo reducido, no van a ir eh, grupos numerosos. Eh, sí, de la edad, va a ser, van a ser muchos, pero cada profe maneja un grupito. Así con la pileta, pues muchos padres me preguntaban cómo es el tema de pileta, mirá, se le va a enseñar a nadar, se le van a hacer juegos recreativos en el agua, y no se van a meter todos juntos, eh, van a ir por, por turnos y grupos reducidos. Siempre la colonia de discapacidad viene de la mano con, nos, con, con la colonia, siempre estuvo, así que este año también tengo dos profes, tres profes destinados a eso. Eh, también va a estar la colonia para tercera edad. Eso tiene. Tercera también viene a Colonia. Eh, estamos viendo el horario, pero eh, está incluido en todo en todos los lo, lo rangos de edades. No te muevas, inicio de espacio publicitario. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en Internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462-421-620-421-602. En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 Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Toda una vida acompañando la fuerza de tu suelo. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mister Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 15 54 41 96 y 15 33 28 70. Mister Cono, la valle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten, probalos vos. Pasitos, Kini 6, 654 kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 321 kini 6. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Nos vamos a ir hacia otra de las ciudades del sur de nuestra provincia de Santa Fe, precisamente Villa Cañas, porque allí también se dio el cierre de los diferentes talleres que la comunidad cañaseña tuvo posibilidad de acceder, de aprender y de disfrutar. Así que vamos a enterarnos cuál es el balance de lo sucedido durante todo el año en el marco de estas propuestas y cómo también fue este cierre, ya que Noviembre y aún más diciembre son meses que permiten realizar todas estas actividades y darle una culminación a todo lo realizado durante el año. Y siempre se hace un balance del año eh, bastante activo porque bueno venimos de, de una pandemia que nos estancó un poco y después quisimos salir todos a, bueno, a recuperar un poco lo que habíamos perdido. Eh, aquí en el Centro Cultural, desde la Dirección de Cultura, ofrecemos muchísimos talleres culturales que se vinculan con... La parte artística, digamos, el dibujo, la pintura, eh, el teatro, la música, la danza, eh, artesanías, digamos, de talleres de tejido, eh, de coro, de canto colectivo. Bueno, 17 talleres en total, que eso le da bueno, bastante vida y participación a todos los, los ciudadanos de Villa Cañás y bueno después tuvimos varios festejos varias ferias que hicimos en, la en las plazas para darle participación a los artesanos siempre apuntando al bueno a colaborar con el trabajo que ellos hacen diariamente y darle espacio para que puedan promocionar sus productos está trabajando con emprendedores sí con emprendedores también con la con la oficina de producción y empleo eh, bueno organizando algunas ferias en las plazas hicimos algún ciclo de arte itinerante en uno de los barrios que nos había quedado trunco el año pasado, con música en vivo, participación de artesanos, juegos para chicos, con entrada libre y gratuita y para que para que se pueda disfrutar de eso. Eh, también tuvimos los 120 años de Villa Cañas. Todo eh, un desafío. Todo un desafío, bueno, para, para eh, realizar un festejo acorde, digamos, a, a esa situación, con desfile, participación de distintas instituciones, intermedias, educativas. Y bueno, un gran festejo acá en el predio Mirta Legrán, donde ustedes, bueno, están viendo que se está también armando el... Eh, el escenario, el nuevo escenario, eh, eh, que lleva el nombre de los tres maestros, y estamos, bueno, en vísperas de una reinauguración de eso. En realidad, la mayoría de los talleres eh, se desarrollan acá, pero como vos decís, en la Sala Madre Teresa de Calcuta, también se da el taller de percusión, en la Sala Barrio Sur, los talleres de tejido, y siempre tenemos el Zoom, el, el Salón de usos Múltiples, de, de, en el que está en el, ubicado en el predio Mirta alegran donde también funcionan diferentes talleres, así que es un poco esa mirada de descentralizar y poder dar posibilidad a la gente de no solamente venir acá, que está en un lugar céntrico, sino también en los barrios. Tenemos eh, docentes capacitados que cu vienen muchísimos chicos, Seguro eh, por la cuenta que sacamos en relación a los diplomas que entregamos este año, unas 300 personas participan de los talleres culturales y bueno también están los talleres deportivos, que hay varios, eh, y bueno, los chicos, en el taller de danza tenemos alrededor de 60 chicas que vienen a participar, el taller de dibujo, la profe no tiene cupos, el taller de canto colectivo, donde no solamente se trabaja el, la tec, por ahí no tanto la técnica, sino el participar con el otro, donde el chico se siente... Eh, contenido con el otro en el canto grupal el teatro también participaciones grupales me parece que eso hace que, que el chico tenga ganas de, de participar desde ese lugar y no se sienta tan eh, yo digo esto de cantar y, y, y, y o actuar solo parado en un escenario es complejo entonces cuando vos te sentís parte de un grupo los chicos vienen participan sabemos que es difícil pero me parece que ahí suceden eh, cosas muy interesantes que tienen que ver no solamente con lo específico artístico, sino con lo, la formación de valores. Desde que estoy eh, han funcionado diferentes talleres, eh, con el tiempo pudimos abrir algunos más. Por ejemplo, el taller de acordeón, que es un instrumento que bueno viene de nuestros abuelos o bisabuelos. Que están característico de acá. ¿no? Sí, son eh, instrumentos que han quedado a lo mejor guardados en algunos roperos, ¿Sí? eh, y para sacar las polillas lo volvimos, lo volvimos a tener y hay tal vez una o dos personas y se sostiene para eso, para que no se muera eh, ese instrumento que es tan, bueno, eh, para nosotros tan importante y tan significativo. Tenemos la, el gran evento cultural que es de Villa Cañas, la Feria Nacional de Artesanos. Tuvimos la vigésima edición este año, después de la pandemia que nos truncó. Tuvimos, bueno, tres, son tres días consecutivos eh, en el marco de, de la Plaza Central, fue este año. Y bueno, después de, de este parate pudimos colmar la plaza de, de color, de aromas, de sonido, de sabores, participación de los tres clubes, eh, digamos, en, en, con lo que respecta al buffet Y recibimos más de 130 artesanos de todo el país que, bueno, eh, están esperando esa fecha para venir y mostrar su, sus productos. Y tuvimos el gran cierre ahí con, con Bersuit Bergarabat Nosotros hablando de proyecciones hicimos en, la, en las vacaciones de invierno... Eh, proyectamos películas para los chicos gratuitos y el bueno acá el Centro Cultural estuvo colmado con, con más de 450 chicos en cada función. Vamos a hacer cine en, en verano por los barrios, en los diferentes barrios, como hicimos bueno este verano que pasó. Y bueno, proyectando un poquito más lo, lo que se viene. La ciudad de Rufino nos vuelve a convocar, pero desde otras entidades e instituciones. Precisamente la Asociación de Bomberos Voluntarios y a través de cada uno de sus integrantes. Siempre están presentes en cada una de las emergencias donde son requeridos, pero también siempre se toman el tiempo y se dedican para poder ser parte y sorprender a la comunidad en momentos especiales. Así es que en el marco de esta Navidad pretenden realizar una recorrida por toda la ciudad de Rufino, incluso con el protagonista de estas fechas. Papá Noel llega a Rufino con los bomberos voluntarios. Como cada año... Eh, ...vamos a llevar a Papá Noel por, por cada sector de nuestra ciudad... Eh, ...por puntos específicos de la ciudad para poder recorrerla eh, de punta a punta... Eh, ...como recordarán, el, el recorrido va a ser el mismo del año pasado... ...se va a salir desde el cuartel a la hora 18, el sábado 24... Eh, ...se va a hacer la primera parada en el barrio Jardín... ...y desde ahí vamos a ir para el, el sector de la Escuela 6426 desde ahí a la plazoleta del Barrio Norte, eh, al Chepibe, eh, vamos a pasar por el Barrio Cibeli, culminando en el Parque Municipal, uh -huh. en la esquina de Echeverría y Moreno. Uh -huh. eh, sí, bueno, que tengan en cuenta la gente que si bien salimos a la, a la hora 18 desde el cuartel, van a tener que tener un poquito de paciencia la, la gente que va a estar al final del recorrido, ¿sí? porque otros años por ahí están eh, ansiosos ya desde las 6 de la tarde y lleva un buen rato el recorrido, porque... Eh, nos bajamos, Papá no se saca alguna foto con, con los chicos, de ahí al lado de la autobomba eh, así que bueno, va a ser otro momento lindo, como el año pasado y Aproximadamente estamos 20 minutos, no se extiende mucho más que eso porque para que los últimos las últimas personas no, no se les extienda el horario, que no lleguemos a las 9 de la noche porque Bueno, justamente tenemos... es 24 también. Claro, porque es 24 y bueno todos ya se están preparando para la cena entonces tratamos de estar un tiempo prudente, sí, dejar a todos los chicos contentos, eh, todos van a tener su, su regalito, eh, sus caramelos, chupetín, galletitas, y vamos, alguna foto y seguimos. Ya hay comercios que, que se adhirieron, que ya empezaron a, a colaborar, como también personas particulares, eh, y bueno, se van sumando día a día, por eso todavía no queremos nombrar a nadie, pero no, sí okay. oportunamente vamos a hacer el correspondiente agradecimiento. Así, siempre gracias a las personas, porque nosotros lo único que hacemos es hacer de intermediarios y, y, y bueno, y ustedes que, que difunden siempre eh, para sacarlo por las redes sociales, y por, por, por sus medios, uh -huh. pero bueno, tenemos que agradecer sí, a las personas que hacen posible esto, y son los que colaboran con el regalito. Eh, Hugo, ¿cuántas eh, unidades se van a ver afectadas a esto? Posiblemente van a ser dos, como el año pasado, una que va a llevar a <ríe> Papá Noel eh, y la otra que va a ser una unidad de apoyo, va a ir desde de atrás para... Para que los chicos puedan sacar una foto, ¿sí? También vamos a ir a algunos bomberos uniformados. Vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto y ahora nos vamos a ir hacia el ámbito de las instituciones educativas, porque si bien nos encontramos en este receso que lleva a las vacaciones, donde culmina la circulación de muchas personas, pero desde ya las escuelas siempre continúan trabajando y también la época de vacaciones puede significar una posibilidad desde ya, si se cuenta con los recursos, el acompañamiento y el apoyo necesario para realizar las obras, los remodelamientos, las adaptaciones que el edificio necesita o añadir algunas nuevas propuestas para mejorar ...y transitar de otra manera el día a día en estas instituciones educativas. Una vez más se realizó y concretó la entrega de los fondos por parte del municipio... ...así que vamos a enterarnos a través de los diferentes funcionarios... ...de distintos niveles del Estado, de qué manera se desarrolló esto... ...y también cuáles fueron estas 14 escuelas beneficiadas... ...y qué orientación tendrán estos fondos. Eh, sí, realmente ya la tercera entrega del año con una inversión de 13.600.000 pesos que beneficiará a 14 instituciones educativas de nuestra ciudad, instituciones que son públicas, de gestión pública y privada, así que realmente es un, un beneficio para toda la comunidad educativa de Venado Tuerto, teniendo en cuenta que en muchas de ellas funcionan más de un nivel educativo, que conviven primario, secundario y terciario en, en varios de ellos, con lo cual este, es un gran aporte para para toda la comunidad de esas diferentes instituciones. Eh, otra de las cosas que, que es para resaltar que se viene trabajando de forma conjunta entre Región Séptima, entre la Federación de Cooperadoras, siempre aunando criterios y haciendo la selección de todos los proyectos, proyectos que durante el año eh, ya llevan un total de entrega de 43 millones de pesos que fueron invertidos en diferentes obras de de infraestructura y que, comprenden readecuación, pero también construcción de nuevos espacios. Casualmente hoy vamos a estar entregando fondos para poder construir un aula más, que como decía, eh, para, es para un instituto donde conviven tres niveles educativos, con lo cual eh, el beneficio va a ser desde la primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la noche, para que diferentes tipos de estudiantes puedan pasar por ella y que se sientan a gusto cursando. Siempre tratamos de que, de que aunemos los criterios entre todas las partes, que veamos cuáles son las prioridades y siempre pensando los tiempos de entrega también. siempre viendo de las posibilidades de aquellas obras que llevan un mayor tiempo y que en materia de seguridad pueden ser un riesgo para los estudiantes, hacemos las entregas previo al periodo de receso invernal o de verano justamente para que puedan trabajar en esos meses con la mayor comodidad posible y que no represente un riesgo para la comunidad educativa. Por eso siempre hacemos una entrega a principio de año para subsanar todos aquellos inconvenientes que se tengan con lo que es calefacción, eh, de gas eh, o, o eléctrica. Pens ya que en mayo, junio empieza el frío, entonces las entregas de marzo normalmente son para contribuir a las mejoras en ese sentido. En junio hacemos la, la entrega también para que se pueda trabajar en el, en el periodo de vacaciones de invierno y el, como hacemos hoy, en periodo de verano también para trabajar en enero y febrero que hay menor cantidad de actividades. Bueno, lo que establece la, la reglamentación justamente es que pueden utilizarse estos fondos para todas aquellas este, instituciones donde funcionen actividades educativas, con lo cual al socio educativo, al funcionar dentro de la región séptima, también puede recibir esos fondos y es una de las, de las primeras entregas, ya hicimos una en la segunda entrega, esta sería la segunda entrega que estamos realizando, pero que anteriormente no se venía haciendo y nos parece necesario. También tenemos previsto ya cuáles son las escuelas que no, este, no estuvieron presentes en esta entrega, pero sí que van a estar en el periodo de febrero-marzo, así que siempre recibiendo en todo momento del año esos proyectos y haciendo las evaluaciones en conjunto. Celebro este momento en Venado Tuerto de, de entrega de FAE. Es un cumplimiento eh, amplio el que hace la municipalidad de Venado, el que hace la provincia de Santa Fe con el pago de los fondos y el que hace Nación con el pago de los fondos de financiamiento eh, educativo también. Es decir, que el. El municipio recibe de Nación y de Provincia y redistribuye en las localidades a través de los dos fondos. Lo que sí queda en claro, tanto con la entrega de FANIs regionales, FANIs provinciales, Fondo de Financiamiento Educativo, Fondo de Asistencia Educativa, es que estamos en presencia de un Estado nacional, provincial y local presente en las instituciones. Y eso es para celebrar. La infraestructura nos sigue convocando, pero ahora de lleno en la ciudad de Venado Tuerto a través del acompañamiento que debe realizar y así se concreta el gobierno de la provincia de Santa Fe. Más de 55 millones de pesos se han aprobado para que la ciudad de Venado Tuerto los esté recibiendo, pero además de enterarnos sobre este monto sus objetivos, el destino de los mismos, también nos enteramos de lo que sucede precisamente durante este fin de, el viernes, en el ingreso a un fin de semana tan especial porque finalmente, con la presencia del gobernador Omar Perotti, así está previsto, se hará la entrega final de las 64 viviendas del barrio Santa Fe de la ciudad de Venado Tuerto, que desde ya fueron construidas con las características perfectamente pensadas, realizadas, un modelo arquitectónico totalmente moderno, como así también ya cada una de estas familias que lograron concretar su sueño de la casa propia ingresan y cuentan con todos los servicios disponibles en cada una de las unidades habitacionales, como así también se realizaron, se realizaron diferentes servicios que urbanizan a esta zona para realmente poder vivir como se debe en este sector de, de la ciudad de Venado Tuerto. Todos los meses estamos hablando, eh, o, o cada vez más seguido, ¿no? de los fondos provinciales que llegan a, a la ciudad de Venado Tuerto. ¿no? Desde que Omar Perotti eh, fue gobernador, desde que José Freire está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, el acento o la mirada tiene que ver con el territorio. ¿no? Perotti, ex intendente de Rafaela, eh, José, ex intendente de Venado Tuerto, mirando el territorio. Entonces la idea es transferir fondos para la mejora de los, de los vecinos de cada uno de los municipios y comunas. La semana que viene, eh, o primeros días del mes de enero, están llegando 57 millones y medio que corresponden a obras menores. Hoy, hoy el día de hoy, se votó, se aprobó, eh, eh, el acta correspondiente, así que eh, los, los primeros días, lo, los últimos días del mes de diciembre, los primeros días de enero, se va a estar transfiriendo estos, estos fondos. La semana pasada eh, impactaron en las, en las cuentas municipales 50 millones, que son de los bonos de, de la provincia, ese juicio que había entre Nación. Eh, y provincia, y que el gobernador Perotti con José Freire sí, lograron, destrabar. lograron destrabar y que fuera para los municipios y las comunas. Esto hace decir que entre noviembre y diciembre el municipio de Venado Tuerto ha recibido 56 millones, es decir, recibió 57 millones por fondo de obras menores y eh, 56 millones por eh, los fondos del consenso, más 17 millones que ayer Pablo Rada lo, lo decía, que es para la compra de un compactador. ¿Y que tiene que ver con el, con el basural? Con, con, con el basural, que es el consorcio regional. Mañana a 8 de la mañana, para la alegría de la gente y de todos los benadenses, vamos, va, va a llegar el gobernador al Teatro Ideal, 8 de la mañana, donde se van a hacer la entrega de las llaves de las viviendas, de las 64 viviendas. Entendemos también que es bueno para todos, no ha, hablamos del déficit habitacional que siempre hay en Venado Tuerto, esta gente que en su gran mayoría estaba alquilando, que pase a tener una vivienda propia, quiere decir que hay, hay más casas para, para todos los venadenses, eh, porque hay un gran déficit habitación cada localidad, pueblo o ciudad tiene sus necesidades, su demanda. Algunas avanzan a buen ritmo en algunos aspectos, otras en otros, y de esta manera se genera una necesidad constante donde el Estado debe, debe estar presente. Y es así que nos vamos a ir hacia la chispa, pero también a Godeken, porque finalmente ambas localidades lograrán una mayor conectividad a través de la realización de una Importante obra y precisamente el gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, trajo toda la información. Soy el que prefiere pavimentar primero, porque sé que esas rutas necesitan la repavimentación. Pero vamos un poquito más despacio, pero vamos por pavimento. Hay que salir de la tierra primero. Entonces la primera inversión es esta, es para garantizar eh, la comunicación. Y, y viene después la otra, porque... El movimiento que va a generar esta ruta necesita encontrarse después eh, con una 15 en mejores condiciones eh, y, y también la, la, las otras complementarias. Es parte de lo que en el presupuesto eh, se ha trabajado para, para incorporar, eh, por lo cual eh, la región puede estar pensando eh, en ese desarrollo en los próximos tiempos. Esta que genera... Eh, una alternativa importante para toda la comunicación, no solamente de Gódeca en la Chispa, la Chispa Godeca, sino de toda la región del departamento casero, del departamento general, general López. Y bueno, a esto habrá que ir complementándole eh, con las reparaciones eh, necesarias. Pero decisión tomada, los recursos están para esta obra. En el presupuesto del año próximo, los de las eh, posibilidades eh, de estar reacondicionando la la ruta 15 como, como estaba planteando. Por hoy llegamos al final de esta recorrida informativa en el marco de este programa, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Deseamos que lo hayan disfrutado y por supuesto la semana próxima nos volveremos a encontrar y lo fundamental, desearles y manifestar para cada uno de ustedes que tengan un gran fin de semana, que estas fiestas realmente logre revivir los valores necesarios y que puedan compartir con sus seres queridos, sean muchos o pocos, pero que realmente su alma, su corazón, pueda nutrirse. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto y los mejores deseos. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti.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 Producción de Multimedio GS.